Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal?, ¿cómo te va?, bueno, bienvenidos a la clase 111, número maestro, y para maestro tenemos a Virgo, y tenemos a Urano en Virgo, que es el tema de hoy, no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz, eh, no se olviden de eh, entrar a Telegram y seguirme, aprender astrología fácilmente. No se olviden de sumarse a nuestro grupo hermosísimo que tenemos en Telegram. Perdón, antes dije Telegram, Instagram, en Instagram, síganme en Instagram, eh, aprender astrología fácilmente. Y no se olviden también de sumarse a nuestra página, nuestra gran comunidad, la página aprenderastrologiasfacilmente.com un lugar, un punto de encuentro para todos los astrólogos abiertas para todos los astrólogos del mundo y además están en nuestro grupo de Telegram t.me barra curso de astrología así mismo nos encontrás en Telegram bueno, vamos de una vez, no perdamos más tiempo si no se hacen larguísimos estos videos que deben ser shorts Urano en Virgo ahí tenés, perdón, de este otro lado ahí arriba tenés a <risa> Urano eh, en Virgo eh, tres palabras claves positivas intuitivo, investigador e ingenioso tres palabras claves negativas rebeldía, indisciplina, estrés guarda con eso, con el estrés de tener Urano en Virgo bueno ¿Nos vemos mañana? Sí, claro que sí, como todos los días nos encontramos mañana con otro video short, estas clases para que antes, fin de año, te conviertas en astrólogo, astróloga, astrólogo de vos mismo y que también puedas tenerlo como una salida laboral, sí, que eso es lo que querés. Chao, hasta mañana.